Hoy te voy a mostrar cómo tú puedes utilizar estas vitaminas que tú ya tienes en tu casa para crear tu propia crema antiarrugas, especialmente para los ojos. Tú puedes aplicarlas a sí mismo o puedes mezclarlas con tu propia crema. Lo vas a mezclar en una superficie limpia y te la vas a empezar a aplicar en la cuenca de los ojos, en la barbilla y poco a poco lo vas esparciendo en la cara. Esta de aquí, esto es la coenzima Q10, la vitamina E la tengo aquí, eso es lo que hemos usado, que puedes mezclarlo en tu crema, la vitamina D3 con K2, muy importante, que lo tomes internamente, pero lo puedes aplicar externamente como yo hago por las noches, porque son vitaminas liposolubles estupendas para actuar como antienvejecimiento, anti pero a la misma vez para ayudar de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro.